Hola a todos. En este vídeo os voy a explicar cómo se ejecuta la instrucción de salto condicional BEC, que comprueba el valor de dos registros para ver si son iguales, en la implementación multiciclo de MIPS. En particular, esta instrucción necesita dos registros para ver si son iguales o no. El primero de ellos es el registro fuente 1, se codifica en los bits 25 a 21 de la instrucción mientras que el segundo de los registros se codifica entre los bits 20 y 16 de la instrucción. Como es una condición fundamentada en la igualdad, lo que hay que saber es si los dos registros son iguales. En el caso de que sí sean iguales y por lo tanto se cumpla la instrucción, se produce un salto, de manera que la siguiente instrucción en ejecutarse no es la que viene inmediatamente después del BEC, sino la indicada por el valor de, o bien una etiqueta, o en este ejemplo, un valor numérico. La etiqueta o el valor numérico se codifican con 16 bits, en la parte menos significativa de la instrucción. ¿Qué es lo que se hace? Pues aquí hay, en realidad, un modo de direccionamiento relativo al valor del PC, del contador de programa. Se toma el valor del contador de programa, que en el instante actual ya valdrá PC más 4, porque habremos actualizado... Eh, le habremos sumado el valor de 4, ahora lo entenderéis mejor, y se le suma el valor del inmediato que necesitamos, por un lado, extenderle de signo para que tenga 32 bits, y se multiplica por defecto por el número 4, es decir, se desplaza dos posiciones hacia la izquierda. Esa sería la dirección del destino del salto en el caso de que haya que realizar el salto, porque se cumple la condición. Si no se cumple la condición, la siguiente instrucción que se ejecuta es la que está directamente después de bec es decir, en la dirección f más 4. Por cierto, para saber si los dos registros son iguales, en realidad en la ALU realizaremos una resta. Si son iguales, la resta es 0. La ALU va a tener una salida llamada precisamente así, 0, que se activará, es decir, valdrá 1 cuando los dos registros sean iguales y que valdrá 0 cuando sean diferentes. Para el caso de BEC, el código de operación es 000100 y estos son los bits más significativos de la instrucción. Veamos cómo se ejecuta la instrucción. El primero de los ciclos es, como siempre, compartido con el resto de instrucciones. Ya lo he explicado en otro de los vídeos, de tal manera que hago un resumen. El valor del contador de programa se proporciona a la entrada de dirección de la memoria y se activa la señal de leer. La instrucción que hemos leído, que es la instrucción BEC, sale por aquí y se escribe al final del primer ciclo en el registro de instrucción. Eso es un detalle interesante porque, mientras hacemos esto, el valor del contador del programa también se le lleva a la ALU, donde se le suma el valor 4 y el resultado... Se almacena de nuevo en el contador de programa justo al finalizar el primero de los ciclos. Cuando comienza el segundo de los ciclos, el valor del contador de programa ya no es el que teníamos antes, sino que es PC más 4. Leemos el código de operación que está en los bits 31, 20, 31 26 y se proporciona a la unidad de control que dedica todo el segundo ciclo a identificar cuál es el posible. Eh, la posible instrucción que estamos eh, utilizando. Además, para adelantar trabajo, leemos dos posibles registros, los codificados en el 20, los bits 25-21 y los bits 20 a 16, que se leen del banco del registro y al finalizar el ciclo se almacenan en los registros auxiliares A y B. Precisamente, estos son los dos registros que queremos ver si son iguales o no. Así que esa operación es, eh, vamos, nos va a servir estupendamente. Por otro lado, también se calcula el hipotético destino del salto en el caso de que haya que hacerlo. ¿Por qué? Porque leemos los 16 bits inferiores de la instrucción que contienen el inmediato, se extienden a 32 bits, se multiplican por 4 al desplazarlo, dos posiciones hacia la izquierda y se llevan al segundo operando de la ALU, donde se suma con el valor actual del contador de programa, que recordemos que ahora vale PC más 4. A la ALU se le indica la operación sumar, porque la señal ALUOP vale 0,0. De tal manera que la unidad de control de la ALU activa la operación de sumar. El resultado de esta dirección de memoria, PC más 4, más el inmediato extendido de signo multiplicado por 4, sale por la puerta, de la, digamos, de la ALU, y se guarda al finalizar el segundo ciclo en el registro salida ALU. Fijaos que al terminar el segundo ciclo todavía no sabemos si se realiza el salto o no. Para eso tendremos que esperar al tercer ciclo. Voy a suponer ahora que se cumple la condición de igualdad y, por lo tanto, hay que realizar el salto. Los dos registros eh, que vamos a comparar están en A y en B que se proporcionan a los dos operandos de la ALU. En este caso, como he indicado, para realizar la comparación, la ALU va a hacer una resta. ¿Cómo sabe que debe restar? Porque ahora la, la señal ALU op generada por la unidad de control vale 0,1. Esta señal 0,1 le dice a la unidad de control de la ALU que vamos a realizar una resta. De tal manera que genera la palabra de operación de la alba adecuada para restar a menos b. El resultado, fijaos, que nos da exactamente igual. De hecho, el resultado lo ignoramos. Sin embargo, lo importante es aquí la señal 0. Si la señal 0 vale 1, significa que los dos registros son iguales, como en este caso. Entonces, este 1 viaja por aquí y llega a esta puerta and donde se multiplica con una señal que solo se activa en la, en la instrucción BEC, es la señal escribir PC condicional. Como ambas señales valen 1, la puerta AND me da un 1. Llega ahora a esta puerta OR, donde recibimos un 1 y un 0 procedente de la señal escribir PC, que para esa instrucción vale 0, pero nos da igual porque en una puerta OR basta con tener un 1 para que el resultado sea 1. ¿Y esa señal cuál es? Esa es la señal que activa la escritura del registro contador de programa. ¿Cuál es el valor que se escribe en el contador de programa? Precisamente el que teníamos en la salida ALU. Recordemos que era C más 4 más el inmediato extendido del signo y multiplicado por 4. Este valor salida ALU atraviesa este multiplexor y llega precisamente a la entrada del registro contador del programa. Como está activada la operación, la señal de escritura, pues simplemente nos falta esperar a que llegue el flanco de reloj al final del ciclo para producir la escritura. Y por lo tanto, la siguiente instrucción no va a ser la inmediatamente consecutiva, sino la que hemos calculado para el salto. Entonces, con tres ciclos habríamos terminado la instrucción de Beck, en el caso del salto. Supongamos ahora que yo comparo los dos registros y no son iguales, con lo cual no se va a producir el salto. ¿Cómo cambia la ejecución? Bueno, recordemos que tenemos en A y en B los dos registros que se llevan a la ALU y exactamente igual que antes se produce la resta de ambos registros. Como no son iguales, A menos B no da un resultado cero. ¿Esto qué quiere decir? Que la salida cero de la ALU ahora vale cero. Este 0, al multiplicarse en esta puerta AND con la señal de escribir PC condicional, da 0. 0 por 1 es 0. Por lo tanto, a la puerta OR llegan dos ceros. Esto quiere decir que la señal que le indicaría al registro PC, que tendría que escribirse, no llega. Esa señal está desactivada. A pesar de que la salida A, lo que contiene la dirección hipotética del salto, sí llega este valor a la entrada del registro contado del programa, pero como no llega o no está habilitada la señal de escritura, el valor se ignora. Recordemos que en el ciclo 2 el valor del, re del registro PC ya contenía el valor PC más 4 y esa sería la instrucción siguiente que vamos a ejecutar. Por lo tanto, también, sin hacer el salto, la instrucción BEC necesita tres ciclos para ejecutarse. Y con esto terminaríamos este vídeo. Espero que os haya gustado.